hola, hola a todo el mundo, bienvenidos a esta nueva charla breve en conexión, la número 35 en formato de vivo y ya la 96. Y como vengo pidiendo de la vez pasada, pero no recibí todavía ninguna sugerencia, quien tenga alguna idea de cómo celebrar las 100 primeras charlas, soy todo oídos y tengo ganas de celebrarlo con ustedes. Así que acepto sugerencias. Hoy estamos con Mali. Hola Mali, ¿cómo estás? ¿Estás en Miami? Estoy al norte de Miami, una hora al norte, y está pasando el huracán Ian. Acabamos de zafar, pero si en el medio, en el medio empieza a soplar el viento, o llueve o se corta la luz, serán señales del universo. Porque es más así. que estar aquí Vamos. no puedo hacer. Nos toca eso, ¿no? Adaptarnos y aprovechar los vientos que nos trae el universo. Yo como navegante así vivo, así que de esas experiencias. Ponete el cinturón de seguridad por las dudas. Hola Roberto, está Roberto Mori acompañándonos. Bueno, les cuento que Mali, mi amiga Mali, desde hace muchos años es counselor y es terapeuta especializada en ley de desdoblamiento del tiempo y en doble cuántico, que es de lo que vamos a hablar hoy, en particular en cómo lo podemos usar para traerlo a nuestras vidas y mejorarla infinitamente, me consta. Eh, ella hoy está en Miami, vive por el mundo, es medio nómade como yo, aunque está más asentada en, en Argentina, de donde yo ya salí, eh, pero bueno y, y bueno, quiero agradecer a todos los que nos acompañan siempre, no solo en esta charla, sino en conexión.com, este, como a mí me gusta llamarlo Google de la salud y el bienestar, que estamos co-creando entre todos. Y gracias por estar colaborando, para, porque estamos creciendo mucho, invitando a cada vez más profesionales para que las personas que los están necesitando y buscando los encuentren con mayor facilidad. Así que, Mali, ¿largamos? Larguemos. Larguemos. Contame, vamos a empezar, porque yo sé lo que es el doble cuántico, pero mucha gente a veces que ni siquiera escuchó hablar, y no vamos todavía a empezar, me parece, no sé, vos dirás porque sos la especialista. Les cuento que Mali es youtuber y tiene millones de seguidores y de, de visitas, es una capa mundial, Así que aprovechen a hacer todas las preguntas que tengan. Eh, ¿Qué te parece más fácil como para introducirnos en el tema? ¿Doble cuántico o ley de desdoblamiento del tiempo? Yo empezaría por cómo es que una abogada y counselor está hablando del desdoblamiento del tiempo, de neurociencia, de física cuántica, de, física cuántica, de una ley universal... Eh, porque mi experiencia personal me fue guiando justamente a través de ir integrando esta ley al lugar en donde estoy hoy, porque yo Bien. científica no soy, y voy a hablar de una ley universal y científica. ¿Y cómo es que empecé con esto? Con el permiso del científico que lo descubrió Jean-Pierre Garnier, que descubrió la ley de desdoblamiento del tiempo y la, la, la teoría de la ley de desdoblamiento del tiempo de doble cuántico. Eh, yo estaba en una época de mi vida en donde ya estaba como cansada de despertarme con angustias matinales, venía de años y años y años y años y años de terapia. Ya por el 2012 fue más o menos justamente, ¿no? Eh, mira qué año, 2012. Y me acuerdo que un primo homeópata, con el que tuve una entrevista hace poco, antroposófico, que va a aparecer acá también, eh, Vitale también, eh, me dice, ¿por qué no probás con la ley de desdoblamiento el tiempo entender cómo funciona? y verificar qué pasa, justamente, cuando entiendas cómo funciona el doble cuántico, por las noches, para poder despertarte mejor al día siguiente, a la mañana, en paz, tranquila, porque no averiguas. Me puse a averiguar y a integrar todos los conocimientos y la práctica en lo que pude, porque en ese momento yo ya sabía de todo esto, pero nunca lo había, como, no sabía cómo integrarlo. Y me acuerdo que fue impresionante, porque después de más o menos 40 días pasó algo milagroso, que me empecé a levantar, después de toda una vida de sufrir angustias matinales, me empecé a levantar en alegría, contenta, en paz, yo no lo podía creer, mirá que había hecho años de terapia, entonces dije, bueno, voy a investigar más, voy a estudiar más, me voy a integrar más, y me empezaron a preguntar mis conocidos y amigos, y así empecé a dar charlas, y como soy eh, también terapeuta y facilito desarrollo personal, empecé a unir todo desde la perspectiva del desdoblamiento, esta facilitación que tengo de, de, de, de facilitar procesos de conexión con el propósito y todo esto. y este, Así que se me fue uniendo las dos cosas más, que estudié programación neurolingüística y, y enseñé programación neurolingüística y neurociencia, y bueno, y todo eh, se amalgamó y es como que ahora ya tengo mis... Eh, estoy vendiendo online los cursos del doble cuántico, y todo lo que se refiere a abundancia, ley de desdoblamiento del tiempo, doble cuántico, inteligencia emocional, anticipación en el deporte, todo desde esta perspectiva. Porque si hay algo que nos da la ley de desdoblamiento del tiempo, es un mapa para poder comprender la realidad en todas sus dimensiones del ser. Uh -huh. Entonces, eso es, tiene una lógica implacable. Así que bueno, dicho esto, yo comenzaría por, eh, por, el, por, por el doble cuántico, que es como el plato fuerte para ah. todos. Y para romper un poquito los esquemas de la teoría y que nos resulte más familiar, los invito a que se imaginen que de repente tienen un compañero de vida que los acompaña 24/7 y los, les pasa información y los asesora en cualquier tema que se les ocurra. Desde dónde me olvidé las llaves y dónde encontrarlas hasta eh, cuál es mi propósito vital de existencia. ¿No? Entonces, como el doble cuántico justamente eh, viaja en todas las dimensiones y tiene una velocidad cuántica, puede traernos estas respuestas mucho más rápido que nuestra mente racional. Entonces... Eh, cuando la gente empieza con, con, a conocer eh, la, la teoría del doble cuántico, em, empiezan usando la cabeza, y yo les digo, no, suéltenla, suéltenla, escuchen todo lo que se refiere a esto, y esta charla inclusive, por resonancia, por vibra. A uh -huh. ver, ¿qué onda les pega? ¿Qué onda con esto? De hecho, Garnier cuando vino a la Argentina, que yo lo, lo, fui a, a estos dos días que tuvo él de, de presentaciones, sobre todo este tema, de, de formación, Decía, si se quedan dormidos, está todo bien. Entra por resonancia. Es verdad. Entonces, es verdad. Este, bueno, imagínense qué lujo, ¿no? Cuando uno empieza a conocer cómo funciona y empieza a obtener eh, respuestas de su, su doble cuántico. Entonces, es nuestro, el doble cuántico es nuestro cuerpo energético, uh -huh. nuestro otro yo, uh -huh. que coexiste en otro espacio-tiempo, en otra dimensión, espacio-temporal, a otra velocidad. Procesa información a velocidad cuántica. Uh -huh. Imagínense ¿Qué? que estamos hablando de que con la red racional procesamos a un, como un tren a un kilómetro por hora y, y con la mente, o, o con la, digamos, el doble cuántico, procesaría como a un millón uh -huh. ¿no? de kilómetros por hora en ese tren. Entonces, ¿qué vamos a estar tratando de resolver nosotros con nuestra carrita o vamos a dejarlo al tren bala que vaya a buscar toda, la, toda nuestra experiencia de vida, todas las respuestas que no son, no, no son solo nuestras, son las de todos los organismos que existieron desde el comienzo de los tiempos hasta este entonces? Y tiene uh -huh. la posibilidad también de ver todos nuestros futuros posibles uh -huh. que están como potencial potencial de materializarse, ya existen, como por ejemplo un pensamiento, entonces uh -huh. revisa todo lo mío, más lo de toda la humanidad, y más los, todos los organismos vivos que vivieron en el planeta, los revisa y me trae, me actualiza en el presente, los que yo necesite, ¿para qué? Para sobrevivir, para eso está. Para, más que sobrevivir, para vivir de la mejor manera, porque sobrevivir me suena así como... Como, ¿no? Así empezó Garnier, o sea, cuando se descubre todo esto de, de, de, de que tenemos un doble cuántico, lo primero que elijo es, biológicamente nos sirve para sobrevivir, para eso está programado. Lo que hago yo, y hacemos muchos, y empezó a hacer Garnier también, es comenzar a descubrir cómo es aplicable en nuestra, en nuestra día a día para mejorar justamente nuestra calidad de vida. Desplegar talentos, conectar con el propósito, desplegar potenciales y resolver no solo la supervivencia básica, claro. sino otro tipo de cuestiones. Y por eso estoy yo acá, si no, no me serviría, porque justamente estoy para el desarrollo personal, si no, vaya claro. a mí, digo yo. Este... No, y además, eh, digamos que si tiene esa posibilidad de ir a los mejor, a, a las mejores futuros potenciales, ¿Por qué nos vamos a quedar con uno intermedio si podemos pedirle que traiga mejor? Ahora, contanos, ¿eso sucede siempre en estado de sueño profundo? ¿Es cuando el alma se des... no? No, no, no sucede 24-7. Es, por eso es tan importante saber cómo funciona. Porque el doble cuántico está para equilibrarnos en el cuerpo físico, y eh, muchas veces lo que interpreta como que nos está equilibrando, en realidad es un desequilibrio. Uh -huh. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y es, a ver, repetir es todo... eso. Bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo concreto para que no sea tan, tan teórico. Uh -huh. eh, supongamos que yo durante el día eh, tenga miedo que me echen de mi trabajo. Uh -huh. Y como el doble cuántico justamente está permanentemente revisando todas esas eh, situaciones en las que puede estar peligrando mi supervivencia básica y tenemos esta interpretación o asociamos o tenemos estos programitas que dicen trabajo igual a supervivencia porque gano dinero para comprar la comida, para pagar el techo, para cuidar a mi familia. Entonces, si yo interpreto o eh, mi pensamiento es, me quiero matar, me pueden echar, eh, ¿qué voy a hacer? Bueno a la noche, cuando el doble cuántico empieza a revisar todo lo que ocurrió en el día, lo va revisando como si fuera una película, y dice Uf, situación en donde peligra la supervivencia básica. ¿Qué va a hacer? Entonces, va a activar fisiológicamente eh, respuestas como, por ejemplo, cortisol, o eh, una situación de estrés, para que yo todo el día esté atenta a ver si consigo otro trabajo, o atenta a ver que no me echen. Ahora, Pongámosle que yo voy desarrollando eh, con el tiempo una úlcera. Voy al médico un mes después. Y un mes después ya la situación de trabajo se resolvió, yo sigo trabajando ahí. Echaron algunos, yo sigo ahí lo más tranquila. Un mes después yo ni me enteré la conexión entre ese estrés de esos días. Y la úlcera que tengo hoy. Voy al médico, me da una pastillita, el médico se olvida de preguntarme qué estaba viviendo yo un par de semanas atrás o esos días, me da la pastillita, la úlcera se me alivia, después el cuerpito solo lo va sanando y yo nunca me enteré que hubo, por el doble cuántico, una interpretación en donde dio respuestas en que activaron mi fisiología en las que uh -huh. tal vez no me hubiera sido tan conveniente estresarme. Uh -huh. Por ejemplo, cuando vienen eh, eh, consultantes con infección urinaria, me ha pasado ya con dos o tres, que me dicen, sí, estoy con esta infección urinaria, y yo pregunto, ¿y qué te anda pasando? Bueno, no, solo mi suegra vino a vivir conmigo, ¿y cómo te sientes con tu suegra? Y me dice, y no sé, me estoy sintiendo un poquito invadida. Entonces, como yo dije que la respuesta del doble, ¿no? viene de todos los organismos, no solo de mis propias experiencias de vida, ¿Qué pasa con algunas eh, respuestas animales acerca de la invasión del territorio? Cuando yo uh -huh. siento que me invaden el territorio, eh, yo no voy a hacer nada en particular, pero los animalitos, ¿qué hacen? Van y orinan, sí, marcan sí. territorio. Bueno, entonces, si mi doble trae una respuesta de otro doble, que no es mío, ¿No? porque está para cuidarme para protegerme, y me trae, que entre que yo estoy con la defensa braja porque no duermo por la situación de mi suegra, bueno, mi respuesta es, voy a orinar para marcar territorio. A mí como nuera, no me sirve orinar todo el día para marcar territorio. ¿no? Entonces, claro. esta respuesta de sobreadaptación a una lógica biológica, me fue disfuncional. Claro. Entonces, no sabemos cómo funciona el doble cuántico, podemos terminar en, en enfermedades autoinmunes o, bueno, yo creo en realidad que todo lo que nos sucede tiene que ver con lo que sucede en el inconsciente. Entonces, desde cánceres hasta enfermedades eh, de todo tipo, ¿no? No, no quiero meterme en esta parte, eh, pero bueno, entonces, si nosotros sabemos... Eh, que si nosotros no nos comunicamos con nuestro doble cuántico, funciona en automático. Entrenado para equilibrarnos y entrenado para sobrevivir. Y las 24 eh, horas del día. Entonces, sí ocurre, como bien dijiste, que cuando dormimos, eh, entramos en la fase de, de sueño paradoxal, eh, vieron este movimiento ocular, REM, ¿no? uh -huh. Rapid Eye Movement, los ojitos van de izquierda a derecha, estamos sincronizando hemisferios, como uno es el que guarda la información, revisa lo que hizo en el día, lo que hicimos en el día, el otro lo ordena, bueno, ahí tenemos que rápidamente vamos revisando todo el día, todo nuestro día, nuestro doble cuántico, alta velocidad, va buscando respuestas, como si fuera un procesador. Uh -huh. ¿Se entiende más o menos? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí. Si hubieran preguntas, gente, aprovechen a Mali, háganlas por el chat, que yo se las voy contando. Muy bien. Bueno, tenemos todavía para eh, bastante más porque, a ver, lo que nos tenemos que preguntar es eh, cómo es que nos envía la información en doble cuántico, cómo es nosotros enviarle como, eh, información en doble cuántico, ya que coexiste en un tiempo justamente eh, que no es lineal, no es uh -huh. cronológico y lineal y procesa cuánticamente, y es cuántico, es nuestro cuerpo energético, entonces la comunicación no va a ser racional, uh -huh. va a ser más por vibra, por resonancia, entonces las partículas eh, a nivel subatómico, ¿sí? van eh, llevando y trayendo información, entonces yo tengo mi cuerpo físico, ¿sí? mi cuerpo corpuscular y mi cuerpo ondulatorio, que sería mi doble cuántico, entonces... En la partícula onda viaja la información más rápido que un pez, dice Garnier. Entonces, más rápido que un pez quiere decir que a alta velocidad yo todo el tiempo recibo por instinto e intuiciones respuestas del doble cuántico, que permanentemente se si hace calor, voy a transpirar, se si hace frío, se levantan los pelitos y si digo dónde me dejé la llave del auto va a ir a, a, a, a velocidad cuántica a ver en todo lo que viví en el día a ver o en los días anteriores a ver dónde está esa llave pero uh -huh. este, lo hace a alta velocidad y no solo durante el sueño, que es cuando más, lo, cuanto más se procesa, sino que durante el día, en el fragmento 25 de cada segundo, nosotros tenemos una lo que se llama Garnier, una apertura temporal, eh, en un fragmento imperceptible, en donde a alta velocidad, inconscientemente, estamos intercambiando información. Guau, wow, eh, no, no sabía eso. eso. Sí, eh, fíjate que nosotros, eso se usó en publicidad, eh, cuando veíamos eh, propagandas eh, en el cine, eh, que las pasaban muy rápidamente, nosotros no, no la percibíamos conscientemente, pero como en el fragmento 25 de cada segundo hay un fragmento imperceptible, entonces pasaba la publicidad y comprobaron que, no sé, cuando había un, una interrupción de la película en el medio, un descanso, la gente consumía, por ejemplo, más gaseosa, ya sabemos cuál, porque recibía mm -hmm. este, esta información subliminarmente. Entonces lo prohibieron en las publicidades. Mirá, mirá, mirá sí, vos, por es eso interesante. Es, es Ahora también interesante. es importante eh, para... Para uno hacer un uso, llamémosle consciente, o un buen, no sé si la palabra es uso, para establecer una buena comunicación con el doble cuántico hay algunas este, condiciones, algunas premisas que son muy fundamentales, ¿no? Porque tengo entendido que así como, como puede ir a, a, a los mejores futuros potenciales, también si uno está en una baja vibración o está en algún estado no, no de mucha luz, puede ir a buscar las respuestas en lugares también no muy luminosos. Corregime. Eh, es exactamente lo que veníamos hablando, lo que estás diciendo. O sea, puede traer respuestas que no nos sean justamente para equilibrarnos psíquicamente y al final nos terminan desequilibrando. Porque en realidad lo que nosotros hicimos fue una interpretación de realidad. Pero el inconsciente mm. es literal. Yo digo, me quiero matar. Y ahí va el, va el doble cuántico a salvarnos y nos empieza a generar por ahí una, no sé, nos activa cierta fisiología que, que no necesitamos, ¿no? Porque nos va desequilibrando. Uh -huh. Por ejemplo, esta situación me está matando, ¿no? Y ahí uh -huh. tenemos que empieza a generarse ciertas enfermedades, porque nosotros lo, lo, lo interpretamos así, pero el inconsciente es literal. Si me está matando, usted manda, me dice entonces el doble cuántico va rápido y dice ¿qué tengo que hacer si me están matando a mi cuerpo físico? ¿No? que es mi uh -huh. desdoblado y viene a cuidar el desdoblado y trata de equilibrarlo por eso es muy importante cambiar el vocabulario muy. Muy, porque el inconsciente no entiende de intenciones el doble cuántico tampoco, ni de intenciones no entiende el no ojo con las campañas de no a la guerra porque tengo que imaginar guerra para poder negarla es la única Correcto. manera que el inconsciente puede negar guerra entonces tengo que imaginarla para después ¿no? entonces eh, fíjense que Garnier que descubre la ley de doblamiento que ahora la vamos a tener que nombrar como para que entienda mejor el doble cuántico él dice que como continúa con las investigaciones de Einstein de la relatividad espacio-tiempo Einstein decía energía igual a mc al cuadrado ¿no? dice energía es un pensamiento ya es energía la uh -huh. masa de energía información y está ahí y así como yo cuando llamo a alguien, no sé, en, no sé te llamo de Estados Unidos, Argentina, nadie percibe eh, la, la frecuencia a nivel de los sentidos, es imperceptible mm. esa frecuencia, pero sin embargo yo marco un número y puedo hablar con otra persona, y que mm -hmm. magia, no, hay una frecuencia que nos está conectando. ¿sí? Lo Todavía mismo con los pensamientos, que... nuestros pensamientos pueden equilibrarnos a nosotros y al mundo y a la humanidad, entonces Garnier dice, ojo con lo que piensan, ¿Vieron esto de la profecía autocumplida? Porque si hay mucha gente pensando en, en su propio equilibrio, vamos a equilibrar mucho más rápido el mundo que si hacemos una donación gigante para mandar a los chicos pobres de África zapatillas o comida. Porque es Totalmente. mucho más potente. Como nosotros primero equilibramos nuestro cuerpo físico, emocional, mental, bueno etcétera que si estamos este, en el plano concreto tratando de buscar soluciones. Porque estos... Eh, pensamientos generan futuros potenciales de actualización. O sea, yo los, los pongo en el, en el campo cuántico, existen ahí los míos más los de toda la humanidad, más todas las soluciones que usan los organismos para sobrevivir, etcétera, etcétera. Y bueno, el procesador, el doble cuántico, que va y, y, y, y, y viaja por todo ese espacio, por eso también nos llaman viajero, entonces uh -huh. me trae respuestas que son propias o de otros, por ahí algún descubrimiento científico, alguna respuesta que no es propia. Entonces tenemos uh -huh. que tener mucho cuidado y la mejor manera es cuidando nuestros propios pensamientos que sean uh -huh. de equilibrio, ¿no? O sea que de hablar de una manera, eh, sí, justamente que, que no esté como eh, teniendo temores a futuro de, de lo que puede ocurrir permanentemente, ¿no? Pone futuro siendo ese... muy agradecido y teniendo certeza de que todo es perfecto en la medida que lo construyamos perfecto, ¿no? Sí, y empezamos construyendo por el pensamiento. Garnier dice, no pensemos en hacerle al otro lo que no, lo que no queremos que el otro piense en hacernos a nosotros. Fíjate que claro. pone un escalón más el pensamiento. Claro, es que ahí, ahí empieza todo. Empieza, empieza todo. Entonces, Jean-Pierre Garnier es un científico francés que eh, descubre eh, que eh, el tiempo, la percepción del tiempo, está dividida en diferentes... Eh, velocidades. Entonces, pasado, presente y futuro coexisten en este momento, entonces, eh, para nuestro inconsciente están sucediendo en este momento, como en el sueño, viste que se nos mezcla pasado, futuro, presente, pero el soñante está en el presente, pero mezcla algo que ya vivió en la infancia o un futuro que todavía no sucedió, más fantasía, ¿sí? entonces eso es mucho más la realidad que lo que nosotros percibimos en tiempo cronológico lineal con nuestra mente. De hecho, los mayas, ellos no tenían esta concepción del tiempo de cronológico. Estaban muy conscientes como que era un eterno presente. ¿no? Entonces, Bien, bueno. este, entonces el, el, el calendario gregoriano fue el que empezó como no. a, a, a matrizarnos con este tiempo. A torcer todo. Exactamente. A forzar todo, a sacarnos del ciclo natural de... Contanos, Mali, porque esta, la idea, les cuento para los que se unen por primera vez, que la idea y por eso el título son charlas breves en Conexión, es abrir puertas, es mostrar la puntita del iceberg para que después, para que en, conozcan los infinitos caminos que existen para la calidad de vida y después a quien le resuene, como dice Mali, va e investiga más o se pone en contacto con ella o entra, por supuesto, en Conexión.com y encuentra más información. Olga Paredes te dice, felicidades Mari. Hola Olga. Contanos entonces de la ley de desdoblamiento del tiempo. Bueno, es la, eh, la ley es una ley universal, que está eh, ahora reconocida por Peer's Review, porque Garnier presentó estos papers, y la comunidad científica eh, le dio un reconocimiento a esta, a esta teoría y eh, dice que el tiempo está dividido en diferentes velocidades y eh, también estamos en, con, coexistiendo en frecuencias en simultáneo, desdobladamente digamos, no o sea, uh -huh. fíjense que nuestro doble estaría desdoblando nuestro cuerpo físico, es el doble energético que está uh -huh. en una velocidad pero en una velocidad menor, estamos nosotros percibiendo con nuestros sentidos el cuerpo corpuscular, como un saco de partículas que vibran como más lento. ¿sí? Entonces, ¿qué es estar desdoblados? Es eh, poder eh, en el mismo tiempo percibir como observadores distintos, eh, eh, distintas realidades a la vez. Estamos teniendo experiencias en, en distintos tiempos a la vez, pasado, presente y futuro y en distintas frecuencias. Entonces, sí. nosotras estamos charlando y a través de nuestra mente consciente y con el lenguaje nos vamos, eh, vamos procesando esta información, pero a la vez yo estoy eh, respirando, mi corazón está latiendo en otra velocidad y el doble cuántico mientras tanto me está equilibrando sin que yo me entere. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, todos estos procesos están ocurriendo en simultáneo y en estos tiempos veloces no hay pasado, presente y futuro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de realidades paralelas, que fui la reina de Egipto, eh, la, la, no sé, la emperatriz de no sé dónde, o la reina de no sé dónde, eh, en realidad estamos hablando justamente de que estamos percibiendo una realidad paralela que está en este momento sucediendo, no que sucedió en el pasado. Está sucediendo en este, en este preciso instante. Entonces lo que estamos haciendo es... Eh, captar a otra velocidad de otra línea de tiempo y el déjà vu por ejemplo también cuando claro. nosotros sentimos ese despasaje y decimos bueno parece que ya lo vivimos en realidad no es que ya lo vimos es que estamos percibiendo eh, un fragmento de otra línea de tiempo porque justamente lo que explica Garnier es que eh, los intercambios de información entre el, el cuántico ¿no? y las y distintas dimensiones o las distintas frecuencias en las que coexistimos, por ejemplo, la mental, la emocional, el cuerpo físico. ¿no? Yo me imagino una sandía, después eh, cierro los ojos y pongo este tamaño, probablemente la tuya es diferente. Pero así vamos a crear la realidad, depende de cómo le estamos percibiendo cada una a su sandía. Y yo de repente puedo tener salivación en la boca por la imagen que tengo de la sandía. Y tenemos distintos niveles de desdolamiento. La imagen de la sandía, el agua de la boca, es la fisiología eh, o la emoción que me pueda ap aparecer, más esta respuesta física, que, ¿no? que me imagino que se me contraen los músculos porque estoy eh, sosteniendo un peso. Entonces, este intercambio en el fragmento 25 entre el cuerpo físico y el doble cuántico es donde en esa apertura temporal eh, sucede este intercambio de información que nos equilibra, que por estar llegando a un ciclo solar, dice la ley de desdoblamiento del tiempo, de, de aproximadamente 25.000 años, hay un efecto de aceleración en el universo y esas aperturas en donde intercambio información son más veloces. Entonces recibimos más información y por eso nos damos cuenta de cosas que antes no nos damos cuenta. Por ejemplo, lo que hay detrás del telón o las corrupciones o que nos están robando, nos están mintiendo porque procesamos más rápido. Entonces, esta alineación o esta primavera galáctica en la que estamos entrando, saliendo del invierno galáctico, dicen, ¿no? Entrando a una primavera galáctica hace que justamente las explosiones solares sean mayores porque se están alineando partículas, el sol de, nuestra, de nuestro sistema solar con el de la galaxia, con el centro del sol central de la galaxia. Entonces, eso afecta a la frecuencia Schumann, hay una resonancia más alta y nuestro cerebro empalma electromagnéticamente con la resonancia Schumann y así vamos activando. Eh, nuevas capacidades que podemos procesar en simultáneo, y por eso es, lo llaman el despertar de la conciencia. Entonces esta ley viene a explicar también, y ciencia y espiritualidad vienen a unirse en estos puntos, como que el despertar de la conciencia tiene mucho que ver con lo que este astrofísico francés, Jean-Pierre Garnier, descubre a nivel de... Eh, de de sus estudios de astrofísica. Entonces todo lo que existe tiene un doble, dice. Planetas, galaxias, soles, organismos vivos y de ser humano. ¿sí? Todos tenemos este es, doble en el que intercambiamos y nos equilibramos permanentemente. Es apasionante, la verdad que es un tema que da para muchas charlas breves, da para horas y horas, lo hemos adaptado a una velocidad supersónica. Sí, eh, súper. Creo que es una charla que, que es bueno volver a escuchar. Invito a todos los que la escuchen a que a través de cualquiera de nuestras redes, ya sea de Mali o las mías en Conexión con Calvi, manden todas sus preguntas, porque sus preguntas ayudan a que otras personas también... Vos ahí mirás al costado porque tenés Facebook en vivo. Sí, no sé voy si saludando a Facebook en vivo. Alguna pregunta o algo, pero me parece que, que da para para masticarlo y para... Yo tengo una pregunta, pero no quisiera meterme ahí porque ya nos pasamos, ya, ya hicimos media hora, eh, pero ¿tiene algo que ver la ley del desdoblamiento del tiempo con esto que se está hablando tanto, que me lo explicaron el otro día y dije, bueno, ¿para qué quiero saber tanto? Es distinto con, con el doble cuántico porque, porque los llevo a mi vida, pero esto que están hablando de la Tierra plana y de los, de las, bueno. Vos me sabrás traducir mejor. Bueno, no tengo muchas ganas de meterme ahí, pero ¿qué pasa? Eh, cuando descubrimos que nuestra realidad es virtual, o sea que en realidad nosotros eh, podemos percibir cuerpo físico porque nuestros sentidos tienen eh, esta ilusión no eh, de, que, de que es un cuerpo físico y lo percibimos como cuerpo corpuscular, pero a nivel subatómico, todo lo que existe a nivel subatómico es puro vacío, con sí, electrones, hay... fotones, ah. neutrones vibrando a alta velocidad, pero no existe la materia en sí. Correcto. Entonces ya de por sí se habla de un holograma, que nosotros somos lo que proyectamos. Justamente observadores que son inconscientes observan cosas que nosotros no nos enteramos, como el sueño, o toda nuestra fisiología que se claro. autoorganiza, todo lo que disparan eh, los pensamientos... Este, que, que nosotros tenemos que después decimos uy, mirá, estaba pensando en esto y me ocurrió porque no me entero que a alta velocidad este pensamiento ya tuvo su efecto entonces desde ese lugar eh, si estamos hablando de que todo es un gran holograma y que nosotros mismos lo vamos construyendo es un tema de justamente de percepción de, de qué perspectiva o desde, desde qué es lo que el, el ser humano o los seres o los organismos o todo lo que digamos todos los observadores, observadores que observábamos la existencia van configurando como una realidad perceptible por eso es tan rápido si una masa crítica de repente decide eh, equilibrarse o pensar de determinada manera eh, yo si estamos cortitos de tiempo quiero poner la frutilla del postre porque todavía no dijimos cómo hacer con nuestro doble cuántico para que nos traiga mejores respuesta entonces que ponga la frutilla del postre y pasamos bueno, a los regalos. Después. Primero de todo, el lenguaje del doble cuántico. Nosotros ya mencionamos que nosotros percibimos a través del agua del cuerpo, de manera así como me vibra, ¿no? Entonces, justamente, los instintos que son respuestas del pasado, de supervivencia básica. Las intuiciones que son respuestas de la frecuencia del futuro, de todas las infinitas posibilidades que tengo. Desde creativas, o para desplegar mi potencial, o de las más básicas para sobrevivir, que le llamamos anticipación, que eso es lo que está ocurriendo ahora. Nos vamos a anticipar a lo que viene porque vamos a recibir en alta velocidad más información y más rápido que antes, entonces nos las vamos a ver venir. Nos la estamos viendo venir. no O sea, somos más rápidos para descubrir lo que hay detrás de bambalinas. Entonces, el lenguaje para comunicarme con el doble cuántico son percepciones, eh, instinto, intuiciones, sugestiones, y yo digo, mmm, yo creo que me conviene ir por acá, mejor no doblo en esa esquina, y mejor este, este trabajo no lo agarro, y mejor me compro tal departamento, no lo usamos para todo, todo el tiempo, pero el tema es que la mayoría de la gente estaba trabajando más en un plano mental su relación con la realidad. Entonces la sugerencia es, cada vez más aprendamos a reconocer nuestras intuiciones, que eso es lo que yo enseño en el curso este tu intuición como brújula, reconozcamos el lenguaje del doble cuántico, que es este curso, tu doble cuántico, cómo funciona, entonces eh, el lenguaje va a ser a través de esto que menciona recién, y sobre todo durante el día y el momento previo al adormecimiento. Entonces, durante el día, ¿cómo? Dándome cuenta que yo generé un pensamiento del cual me arrepiento, por ejemplo, dije... Ay, no voy a llegar a tiempo. ¿Qué hago? Yo creé el pensamiento, entonces yo lo puedo eliminar. ¿Sí? Claro. Uy, uy, eh, eh, puedo decir algo como, uy, se va a matar. Pum, lo elimino. Sí, porque en vez de poner en el cuántico un futuro desequilibrio, voy a poner uno de equilibrio, ¿no? Puedo mandar eh, una sensación de paz, de, de no, yo misma. Eh, y, por ejemplo, cuando tengo juicios de la realidad, ¡Mmm, este es un chanta, ¡Mmm, este me huele mal. Entonces, este, este permanente juzgar a otro, qué feo que está. Bueno, es entregar, entregar quiere decir soltar mi percepción. O sea, manejar mi atención de tal manera que suelto esos eh, pensamientos negativos que yo mismo voy creando. Y se van a dar cuenta que soltar creencias, valores, eh, me va haciendo más liviana. Porque son carga gravitatoria de los observadores que electromagnéticamente con los <risa> pensamientos atraen o no ciertas frecuencias. Ah. Entonces, lo vamos soltando durante el día y a la noche, antes de dormir, eh, eh, justamente cuando repasamos el día, cualquier situación que nos pudo haber generado un desequilibrio o que nos preocupa, se la entregamos, ¿no? Como en una bandejita, a, yo diría que en vez del doble cuántico, a nuestra esencia u origen, que es el observador inicial o punto cero. ¿Y por qué? Porque el doble cuántico ya vimos que a veces se va, se desvía, ¿no? y toma interpretaciones de otros de lo que son nuestras mejores respuestas. Entonces, mejor siempre estar alineados con el punto cero, que es previo al desdoblamiento del tiempo, previo a que se abra la polaridad en masculino-femenino, etc. Entonces... Nosotros nos encomendamos, como antes se solía decir, no, lo, encomiendo, me, me, lo encomiendo a mi ángel de la guarda. Por eso al doble cuántico le llaman ángel de la guarda, porque me guarda de noche y de día. Por eso otras culturas ¿no? lo llamaban así, o lo llaman el gemelo, eh, el, el, mi yo gemelo, mi yo cuántico, soy yo mismo, pero en, en otra velocidad. Eh, también lo llaman el, el, el doble energético. Y este, entonces lo que nosotros podemos hacer, como siempre, el, el, el, el que va y viene, el chepibe, que va y viene con la información entre nuestro cuerpo físico y, y, y todo, toda la información universal, es el doble cuántico, nosotros simplemente alineamos directamente con el punto cero, nuestro origen, nuestra esencia, como nos encomendamos y decíamos antes de mi tu voluntad, y ya el doble cuántico va a estar alineado, ya va a reconocer ¿no? eh, como, en, como una brújula cuál es el camino de regreso a casa. Así cada expectante. vez más contentos. Y en una cuarentena, probablemente, o menos, porque puede ser en cualquier momento y nos traiga respuestas. Pero bueno, esto es una mini, mini, mini, mini, mini síntesis. Mi. acaban todos tus tu datos de contacto, así que este, la invitación está hecha, que hagan los cursos con Mali, que ya vieron que es una genia y una apasionada de lo que hace y enseña. Acá Roberto Mori dice, y ya vamos a hacer después pasamos a los regalos, Elena Seglin está dando un montón de aplausos y corazones, dice Roberto, ¿Cristo es un doble cuántico? Uy, no. No, no es un doble cuántico. Eh, sí, eh, por lo que yo vengo estudiando, eh, tiene, eh, como, como la figura que eh, Cristo representaba, esta energía crística. O sea, tiene activas, una frecuencia que conecta con planos superiores de conciencia o planos en donde están mucho más cercanos a la información del uno, de la unidad, del origen, del punto cero. Entonces, uh -huh. al, por ejemplo, tener este, este puede ser como una especie de canal donde yo puedo equilibrar justamente mi entorno o, o como él sanaba, por ejemplo, porque puedo traer futuros de equilibrio. Entonces, equilibrio... Esto que, eh, como sé manejar justamente la energía y la información, entonces yo puedo generar futuros de equilibrio para equilibrar, en este caso, eh, la salud, entonces sanar enfermos, <risa> o, eh, o hacer estos milagros que, que son conocidos. Ahora, imagínate que hay personas que conectan con la misma inteligencia, pero en distorsión, o sea, para el ego, en vez de para la unidad. Claro. por eso es muy importante estar alineados, porque hay personas justamente que tienen esa facilidad, pero para chupar energía de otro, para buscar la energía afuera, en vez de traer energía y canalizarla y difundirla, eh, claro. lo que hacen es tomar energía. ¿Por qué? Porque se sienten separados del uno... ¿no? Este, el doble cuántico no conecta con la fuente, con el observador inicial eh, está como en distorsión y está permanentemente como en eh, hay que a buscar energía afuera estoy separado, necesito tomar energía de algún lado porque si no, no voy a sobrevivir entonces el doble claro. cuántico le funciona para justamente tomar energía del entorno eh, pero de una manera de distorsionar ¿no? que es la experiencia que estuvimos viviendo en el en invierno galáctico en este, esta oscuridad que ya que espero que rápidamente se termine. Por oh, suerte, ya está, está acabado. Pero tenemos una gran responsabilidad, así que todos los que estamos hoy acá en la charla, eh, sepan y tomen conciencia del poder que tenemos cada uno de nosotros como parte indivisa del todo, y asumamos esa responsabilidad, porque, porque bueno, la oscuridad está, está acabando. Gracias a que nosotros cada vez estamos más unidos, y para eso, justamente está en conexión.com y están estas charlas para cada vez agarrarnos las manos más fuertes y y extender la luz y no dejar que la oscuridad venga sobre nosotros, ¿no? Sí, y crear estos futuros de equilibrio, y bueno, los invito también a que entren en conexión.com, este buscador global temático del bienestar y la salud, donde yo también estoy, y todos los que estamos en estas charlas, con este abanico que está abriendo Maca de manera tan generosa, como para cualquiera que quiera introducirse a todos estos temas que son herramientas fabulosas para complementar eh, cualquier proceso de, de toma de conciencia. Gracias Mali, sos un sol. Pasamos ahora a los regalitos. Les cuento, ah, para los que se suman por primera vez, que desde que creamos esta charla ya hace más de dos años, y como les conté al principio, estamos llegando a la número 100, ahora dentro de poquito, eh, estamos creando una cadena de vibración positiva a través de regalito que cada invitado le deja al siguiente y a la próxima audiencia, una música, que alojamos en mi canal de Spotify, que se llama, en una playlist, que se llama En Conexión Música para Regalarse. Y es de lo más variada, así que las invito, yo la tengo prendida todo el día porque no me canso nunca, porque tiene música clásica hasta rap, pasando por pop y, y mantras, ¿viste? no falta nada. Pero sí tienen un hilo común, conductor, que son las buenas vibras y los buenos mensajes y las buenas armonías. Así que bueno, te traigo, te cuento que mi charla anterior fue con Denise Studer. Fue en portugués. Eh, Denise es una cantante de música popular brasilera y de mantras, y estuvimos hablando sobre los beneficios que trae a, a nuestros distintos cuerpos el cantar o el escuchar mantras y la variedad de mantras que existen. Eh, y ella te dejó justamente un mantra. Les cuento que cuando digo que dejó, están, como les dije, en Spotify, pero en YouTube lo que se pone al final de la charla es el link, porque si no por una cuestión de derechos nos bloquean y no saldrían estas, estas charlas al aire. Entonces va el link a la música. Y lo que nos dejó es el mantra Oshun de Mirabai Seiba, que van a escuchar cuando termine de subir esta charla. Y mi próxima Gracias. invitada es Mechi Di Tomaso, que es una coach personal y organizacional, creadora del Faro Life Coaching, con quien vamos a estar hablando de cómo, qué hay que hacer para reinventar, reinventarse desde una mirada consciente. Eh, también, como vos, que diste tips para comunicarse con nuestro doble cuántico, con ella vamos a... a Tener tips de cómo podernos reinventar desde otro lugar. Y hacer uso, aprovechando. Vieron que como las, como las músicas, también las charlas se van concatenando, ¿no? Vas empezando a sumar las cosas y uno se va enriqueciendo. Entonces, contándole... Yo tengo un regalito sorpresa, maca Me bajó recién, me lo mando al doble. Eh, voy a regalar eh, para cualquiera que ingrese a malivitale.com Hay un WhatsApp y ahí pueden hacer una consulta Y yo les regalo un audio de cinco minutos Qué lindo, me encantó Perfecto, buenísimo Así encantó. que malivitale.com también está en inglés y Tiene un loguito para entrar en inglés Y ahí pueden este, consultarme, me llega en mi WhatsApp Y ahí yo les, les respondo Genial, genial. ahora lo, lo escribimos bien, me vas a ayudar a escribirlo bien para ponerlo y lo voy a comunicar también en todas las redes haciendo un anuncio así este, aprovechan tu generosidad. Y además de este regalazo que nos acabas de, de hacer y qué sorpresa, ¿qué música le vas a dejar a Mechi y a todos los que nos acompañan? Él, les cuento, es el miércoles de la semana que viene, o sea 5 de octubre a las 12 del mediodía. Bueno, no sabés, eh, la, la canción suena algo así, está sonando ahora en la radio, pero amanecí con esa canción, yo la derivé a la noche, antes de dormir, a mi origen, y me volvió esto de, por intuición. All of me loves all in you. Algo así dice, pero es muy conocida, se llama All of me, todo de mí ama todo en vos. Perfecto, All of me. Bárbaro. Ahora busco el link. ¿Vos me pasaste el link? Bueno, si no, lo, lo busco y lo pongo cuando termine de subir esta charla. Sí, mi versión el... es totalmente creativa, ¿eh? no es no la casa. Es el doble. Porque yo cantar, ahí no me ayudan todavía los <risa> Mali, querida, te agradezco de corazón esta charla. Siempre es un placer hablar con vos y, y contagiás esta pasión por todo lo que transmitís, tan valioso y tan útil para nuestra vida. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por estar sumándonos juntos a este en .com. Este, Como yo le digo, Google de la salud y el bienestar, para que todos los que busquen y necesiten algo de salud y bienestar lo encuentren muy fácil y organizadamente, y después puedan seguir por los canales de cada uno de ellos. Eh, todos, gracias, toda colaboración es más que bienvenida, estamos creciendo mucho, estoy con los brazos abiertos para incorporar un equipo de gente que me acompaña a gestionar este crecimiento, así que si sos uno de ellos y estás dispuesto, Comunicate conmigo que las puertas están abiertas y podés donar, suscribirte con algún dinero y eso va a ir para eso. Y todo es bienvenido y agradecido. Mali y todos. Hasta y a desplegar, de a desplegar talentos. Con desplegar el doble cuántico. Maris. Desplegar talentos. Un abrazote de corazón. Chao. Chao. Oh,